La mayordomía del Señor de la Preciosa Sangre de Cristo de la Capilla del de Calvario en Misquiagola de Juárez solicita a los fieles devotos del Santo Patrono, así como a los feligreses en general, su colaboración para continuar con los trabajos para la construcción de salones donde se impartirá el catecismo. Alejandro Cruz Basilio, para servirte aquí representante de esta mayordomía del calvario digo somos varios mayordomos está el tesorero Andrés y la maestra Hilda está el secretario Ladislao Estrada Federico Pérez, Pablo Pérez y su servidor aquí estamos ahora sí que en esta, en esta obra del patrón del calvario este, más o menos tenemos como mes un mes y medio más o menos trabajando en esta obra este, haciendo los este proyecto que en conjunto con el padre Raúl, eh, cuatro salones de catecismo, orientados también por un arquitecto, este, gracias a ellos que no están cobrando ni una mano de este, mano, bueno, este, costo de la orientación de, de este proyecto. Este, así que todo es con faenas. Vamos a hacer, este, bueno, se va a diseñar cuatro aulas de catecismo. Ajá, para las nuevas generaciones eh, ahora sí que lo que tratamos es de que ya haya algo más o menos bien aquí para la capilla del calvario unos saloncitos cada día domingo, los integrantes de la mayordomía del Calvario, dando gracias a Dios, realizan su faena, donde al pasar las horas, los feligreses acuden con donativos económicos y de material para construcción, así como bebidas y alimentos que ofrecen a los trabajadores. En la orientación de la arquitecta, eh, estuvimos estudiando lo, lo que es las, este, las traves, las columnas, y ya las columnas. Tienen este, más o menos cuando la construcción tiene 35 años más o menos aproximadamente Pero la varilla está un poquito oxidada Entonces lo que tratamos de hacer es reforzar desde abajo otra vez Para que cargue ya todo el peso de, la, de los salones de catecismo Va a ser desplantado desde abajo Entonces se están poniendo más o menos este, columnas de, de 40 por 40 Para que a futuro nos dure, no sé, unos 70 años, 80 años se le está metiendo varilla de media con este, anillos todo alrededor este, bueno ya hay albañiles que pues ya tienen el conocimiento y ellos los van distribuyendo todos los mayordomos andamos aquí y aparte eh, si ustedes se dan cuenta hay este, faineros que igual les gusta colaborar aquí con nuestro señor Jesús, la preciosa sangre de Cristo entonces sí hay veces llegan 15 gentes, 10 gentes va variando, depende la, la semana también no podemos obligarlos porque pues es por faena también sabemos que pues tienen que estar con sus familias a lo mejor pues, platican su, con sus familias este domingo voy a la faena y el otro domingo estoy con la familia entonces no podemos obligar a nadie que esté aquí este, al ciento pues los que le hacemos la invitación a esta mayordomía con mis compañeros este, que pues, nos donen varilla. varilla y cemento es lo que se pues, está llevando este, mucho, ahora sí, mucho material pero es en bien para un buen refuerzo y que esté bien desplantado porque no queremos meter poco material por ahorrarnos, pues no. Entonces aquí lo que se está ahorrando es la mano de obra. Eh, lo que nos hace falta pues es varilla y cemento. Eh, graba, gracias a Dios, ahí tenemos. Pero sí también, este, voy a decir que lo más, lo más que les pedimos a la gente que, que ve estas imágenes, pues que nos apoye con varilla y cemento para esta construcción. Reconociendo que aún falta mucho por hacer, esta mayordomía confía en el gran corazón y solidaridad de los fieles devotos al Señor de la Preciosa Sangre, por lo que reiteraron solicitar el apoyo y respaldo de la comunidad católica para concluir lo más pronto posible con estos salones en favor de los pequeños que inician con su preparación hacia la comunión y confirmación. No, pues gracias a toda la gente que ha confiado en uno, en, en todos mis compañeros. Aquí nosotros entramos con una visión de, de hacer un, un cambio aquí a, nuestro, a su casa de nuestro Señor Jesús. Y se ha estado viendo y gracias a esas personas que han confiado en nosotros, ha llegado el material para seguir este, construyendo. Pero a la vez también invitarlos para que sigan trayendo, porque todavía apenas vamos eh, reforzando. Faltan las traves, faltan las columnas, pegar el bloque y las otras este cadenas y ahora si la losa entonces sí es un buen trabajo que se está haciendo pues por eso les hacemos la invitación este para que nos sigan apoyando y gracias por confiar en, en esta mayordomía pues nosotros no somos personas de que dijéramos este, que andemos diciendo ah mira ira nosotros hicimos esto no lo que hace tu mano derecha que no lo sepa a la izquierda la gente nos ha felicitado y no nomás a uno, sino a todos los compañeros que hemos estado aquí de, de todo el cambio. Ya hoy vemos cómo vienen las familias, se sientan, este, ven el jardincito, ven el, ahora sí que las banquitas y de esa manera, pues digo, nos motivan, esas felicitaciones, esas bendiciones que nos dan, nos motivan a seguir adelante para seguir construyendo aquí al patrón del Calvario. Sí, seguimos invitando a la, a la gente que nos venga a apoyar a las faenas. Esto se está haciendo, vosotros sí que en faena, eh, nada, a nadie se le está pagando. Aquí entre los compañeros mayordomos, nosotros, y hay gente que también viene y nos dona este, el desayuno, nos dona la comida. Y hay veces en los mismos compañeros, cuando no vienen, pues entre los mismos compañeros ponemos para darle de comer a los faineros. De ahí no agarramos nada del patrón, todo lo de, de lo que estás recolectando el patrón es para tu obra. Y gracias a Dios, digo, de, de que nos ha dado salud nuestra preciosa sangre, pues de ahí cooperamos para, para darles de comer a los faineros.